Aparato de resonancia electromagnética para la modificación molecular, atómica y química del agua. Uno de los temas más críticos que deben abordar las naciones industrializadas es producir energía sin generar gases de efecto invernadero. Muchos métodos comunes de producción de energía generan energía a un costo relativamente bajo. Desafortunadamente, los métodos comunes de producción de energía basados en la quema de hidrocarburos liberan gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera lo que se ha demostrado que contribuye al calentamiento global. Para combatir esta tendencia, muchas industrias han recurrido a combustibles alternativos y otros métodos para generar electricidad. Aunque se ha logrado un progreso sustancial, muchas tecnologías están en pañales y requieren más investigación y desarrollo para alcanzar su pleno potencial. El aparato contemplado genera la energía vibratoria requerida con ondas de radio transmitidas a través de las placas para modificar los enlaces atómicos de las moléculas de agua circundantes para alterar su comportamiento, eléctrico y magnético. Las frecuencias generadas alcanzan octavas armónicas y fundamentales y modifican los enlaces químicos que unen los átomos de hidrógeno y oxígeno del agua. La energía vibracional también modifica los átomos de hidrógeno liberados reasignando electrones a una órbita más estable. Es decir, el aparato ioniza los átomos liberados que ganan o pierden electrones durante la descomposición para cargarlos ya sea positivamente, cation o negativamente, anión. Esto es beneficioso porque evita la recombinación de los componentes recién separados en H2O. Este proceso tiene lugar en átomos de 1, 2 o 3 electrones. Los átomos de último nivel de energía se combinan con 5, 6, 7 electrones en su órbita final. El aparato modifica el enlace químico, iónico, covalente metálico y de hidrógeno con cargas de potencia en enlaces de puente y cargas electrostáticas en cloruros, que se forman por enlaces de solvatación. Un experto en la materia apreciará que solvatación se refiere a la interacción de cationes y aniones en el agua, en este caso, el hidrógeno y el oxígeno recientemente separados en el agua restante. Un sistema para producir hidrógeno, que comprende un recipiente para fluidos, una fuente de agua asociada con el receptáculo de fluido, un tanque de almacenamiento de hidrógeno asociado con el receptáculo de fluido. La vibración de resonancia dentro de la torre celular inducida por una corriente eléctrica proporciona inducción a los nodos de los enlaces químicos, iónicos y covalentes. Este sistema contemplado entrega una corriente eléctrica modificada por radiofrecuencia de tal manera que alcanza la frecuencia armónica natural de los tres modos vibratorios de la molécula de agua, desarmando los enlaces oxígeno-hidrógeno por resonancia inducida. En el sistema eléctrico del aparato, la frecuencia de resonancia es tal que alcanza su función de transferencia máxima, lo que significa que dada una determinada entrada se obtiene una salida máxima. Dicho de otra manera, si la entrada de energía es a una frecuencia específica, la tasa de absorción es la máxima posible. Esto da lugar a una inestabilidad en el sistema o a una simple ruptura en algún punto del sistema. En el caso de los nodos de enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, esta regla se aplica a la creación de los enlaces entre átomos. La naturaleza de estos enlaces determinará el comportamiento y las propiedades de las moléculas. Estas propiedades dependerán del tipo de enlace, el número de enlaces por átomo y las fuerzas intermoleculares. Existen diferentes tipos de enlaces químicos, todos basados en la estabilidad de esta configuración eléctrica especial de los gases nobles, con tendencia a tener 8 electrones en todos sus niveles más externos.